Si, pon si partimos de lo que es la historia del pueblo dominicano y sabemos que desde qué época aquí se ha podido elegir libremente y votar, porque antes no teníamos ese derecho. Si partimos desde ese origen, esa práctica podría reeditar lo que antes sucedía en República Dominicana, que no teníamos libertad de expresión, no teníamos libertad del voto. Y no estamos hablando de 100 años, ¿eh? Es mucho menos de 100 años. Entonces, si la sociedad es consciente, debe empezar a trabajar su su consciente en su realidad y ser el principal actor como es para las elecciones el ciudadano que asuma su rol ciudadano que conservemos intacto el derecho de elegir y ser elegido que es lo que más nos conviene para fortalecer la democracia yo coloqué en una publicación que hice en Instagram un mensajito, que no vendas tu voto. Y también coloqué que la política no podía ser interpretada partiendo del disgusto que usted tenga por todas las diabluras que han hecho o hemos hecho los políticos. Porque yo soy político. Pero cada quien aquí tiene su historia y su vida. Es preciso que cada quien elija de la mejor manera, pero elija. Mira, hay un mensaje para que... Para que no vuelvan lo que han hecho mal o para que no lleguen lo que sabemos que son malos. Mira, hay un mensaje que, de Nicanor Peña que no sé si lo habrán puesto, pero si no lo pusieron, quizás eh, en este momento sea interesante escuchar el audio cuando él llama... Vamos a ver si Producción lo tiene a mano para que eh, los coloquemos donde él llama a no vender el voto. Fue durante la homilía de la celebración del Día de la Altagracia en Higüey en el día de ayer. Si Producción lo tiene a mano, pues por favor. Eh, si no, bueno, eso es lo que ese es el contenido del discurso, de, digo, de la homilía, perdón, del obispo Nicanor Peña de, de Higüey, el obispo de Higüey. Bueno, eh, con sentido estricto. Pero, ¿qué, qué medida tomar, Francis? Entonces, o sea, pero, a, a, pero... ¿Qué tú piensas? Pero fíjate de... esto, lo que yo acabo de hacer si es eso... una reevaluación de cómo sí. debe el ciudadano entender la responsabilidad que se tiene constitucional de elegir. Partiendo tú, de ahí... ¿Y tú crees que, que lo va entrar... a entender sin, sin que haya la bueno, fuerza ahí de...? ahí vamos. Entonces... Es difícil. Si, Cómo si eso haciendo en riesgo la, norma? la candidatura del ah, partido y del candidato ves, que está. Eso también ahí, inmediatamente cambia. Eso, eso ta, cambia, eso, inmediatamente. También inmediatamente. Es, eso también es una medida que puede claro, ser efectiva. Claro, claro. Candidato fíjate. que compra, candidato que inmediatamente. Que se le candidatura o lo que, es que fuera Eso va por niveles, como decía. Sí. Que si el día anterior de las elecciones se identifica lo que dice Fulvio, tú propones es que automáticamente haya una sanción al candidato. Al candidato. Es. Y a quienes están operando aún no tenemos los fiscales especializados para perseguir el delito electoral. Ya escuché y vi en el periódico que estarían ejerciendo también estas acciones los fiscales de carrera del orden ordinario. No bueno, sé. A ellos que le corresponde. Porque, porque siendo un ellos delito sí penal, conocen de persecución eh, y de sometimiento. Siendo un delito penal le correspondería a ellos, aunque a ellos. no haya un fiscal especializado electoral. Que es que no hay tiempo ya. No, no, imposible. Además, no sé si para las elecciones de mayo tendremos esto. No creo que sea necesario, pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Tú entiendes pero, que, los, no que los fiscales están ávidos para...? Sí, sí, sí, claro, totalmente. Yo confío también Porque es un delito, sea. es un delito que está en la ley, es una sanción penal, y como sanción penal ellos tienen derecho a perseguirla. De hecho, se persigue, como no dice que es de acción pública o de acción a instancia privada, o de acción privada exclusivamente, ellos lo pueden de, de, de, perseguir como acción pública. ¿Qué es acción pública? Exactamente, o sea que ahí no hay ningún problema. Bueno, no hay limitación. Entonces, bueno. yo creo que la sociedad está en su mejor momento de autoevaluarse, pero el hecho de que no, no, que no nos dediquemos en particular a la política, el hecho de que trabajemos en, en un supermercado, en una clínica, el hecho que trabajemos en una actividad como visitador, como que te dedicas a otra cosa no significa que debemos de estar ausentes a las cuestiones políticas, porque precisamente el futuro está en manos de quienes se arrebatan o se roban las elecciones producto de la compra y negociación de votos. Por lo tanto, he dicho, vota bien, vota consciente, no vendas... Tu voto ni venda la oportunidad porque la reunión de muchos votos comprados permite que el que lo ha hecho gane y cuando se hace de esa manera es ilegítimo y la ilegitimidad no hay compromiso con el pueblo ni con nadie. Tú pierdes, perdemos todos. Bueno. Mira, eh, las sanciones creo que son importantísimas para quienes cometen este tipo de de ilegalidad, o sea, cuando la gente se sanciona, se somete a la justicia, eh, se crea cierto temor, porque nadie quiere ir preso. Eh, entonces, decíamos, el encargado de un sector, vamos a decir, de la zona norte de San Francisco, encargado de la campaña eh, de Luis Abinadero, de Gonzalo Castillo, de los candidatos pr principales, y que tienen mayores recursos, no lo sacan de su bolsillo ese dinero, o sea, se lo dan los partidos, para que hagan lo que tengan que hacer para garantizar que puedan ganar esas elecciones. Ahora bien, una de las medidas que podría ser, si ciertamente se tomara en serio el fiscalizar, eh, vamos a entrar gente, eh, vamos a decir, eh, de manera oculta, infiltrados. infiltrados, para que esté en las zonas o en esos lugares donde Carolina, se da. es que toda acción trae una reacción, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Como partido del PRM, nosotros estamos obligados a defender la democracia, a defender ese derecho, a ejercer ese voto. Entonces, ahí es el problema, que cuando la justicia no actúa, cuando los organismos encargados de actuar no actúan, viene entonces la parte de la acción personal. Eso es lo peligroso y es lo que debemos de evitar. Lo que pasa, Fulvio, también, que la gente no confía en ese planteamiento que tú haces en el sentido siguiente. No solamente es una práctica de la. De la de, de, de, del gobierno de tu Exacto. Eh, sino sí, que, le iba a preguntar si es... Sino que también es de la oposición. Lo o sea, primero que se nos entregó a nosotros fue un código de ética. Lo primero. Y aquel que compre voto de nosotros está expuesto sí, a ser expulsado del partido. Sí, pero tú sabes que la ética es algo que. Tú no necesitas un código de ética para cumplir con ella. ¿Tú ves? Eh, lo que quiere decir eh, pero, lo, pero por lo menos está lo, en los lineamientos bueno, está tú bien, sabes eso es importante eso quiere, no, no, quiere decir no garantiza que el hecho de, exacto no garantiza el hecho de entregarte un código de que tú vas a actuar éticamente no tiene que salir de ti tiene que ser por tú eso, entronizar sí. tú saber que realmente la, la idea es que tú actúes correctamente. Pero que en base a esto entonces no se le entregarán recursos, porque como decía, ese dinero no, no lo sale, no lo va a poner Fulvio de su bolsillo, no, no, claro tiene el partido no, no, que dárselo. No, claro, no, claro. Y si esa es la visión del partido, de decir, aquí no se va a comprar votos, si el partido no, dice aquí no se va a comprar no votos, pues a no tiene comprar la voto, No vamos Así a comprar votos, pero no vamos a permitir que nos compren votos.